Hola, buenos días. Ay, estoy aquí de nuevo. Sí, sí, sí. Madre mía, cuánto tiempo. Espero que hayáis visto ya los demás vídeos. este Y nada, hoy voy a hablaros de equipamiento para ir a, a, a correr, ¿vale? Para hacer running. Que antes se llamaba footing, ahora todo el mundo dice running, pues es running, ¿ok? Uh, vamos a hablar de cómo debes equiparte. vale Ahora mismo está muy de moda eh, comprarse un equipamiento de lujo, súper caro, eh, bueno, de marca, o sea, increíble, vestirte todo en conjuntito de marcas importantes. Pero la pregunta que me atiene el otro día era, Carmen, a ver, Curly Mangue, ¿Es realmente imprescindible llevar ropa de marca para ir a correr? ¿Llevar estar conjuntada para ir a correr? ¿Llevar las mejores zapatillas de marca para ir a correr? Pues, no es imprescindible, ¿vale? para hacer running, no es imprescindible. Es cierto que cuando mejor calidad tenga la ropa que tú llevas, por ejemplo, que sea transpirable, que no se pegue la humedad, que, que, que deje que, o sea, que estés cómoda, que el tejido no te cree alergias, mejor, más cómoda vas a estar. Y en cuanto a zapatillas de, de correr, de deporte, pues cuando mejores sean de mejor calidad, adapten, se adapten mejor a tu piel, tenga una plantilla mejor en, en tu piel estupenda, mejor vas a correr. Pero no significa que te tengas que gastar un dineral, ¿vale? No, no hace falta que te gastes mil euros en un equipamiento para ir a correr, ¿vale? Que te hipoteques para ir a correr, no, no hace falta, ¿eh? Ni que vendas tus joyas, ni tu ordenador, ni, ni tus cuadros, ni, la, ni, ni que no dejes herencia a tus hijos por hacer running, no hace falta. Lo importante es tener pantalones, yo por ejemplo ya corro algunos unos pantalones con unos leggings elásticos que son transpilables que me permiten moverme bien, bien, bien Últimamente he estado a ir a correr con unos pantalones especialmente para ello, para ir a correr Que los puedes encontrar en algunas tiendas uh, No debería hacerles publicidad, pero lo voy a decir, porque yo compro ahí a menudo, pues por ejemplo en ¿vale? Pues que es una tienda que la verdad que tiene productos muy buenos, estupendos, eh, y, y, y no sé Y puedes encontrar cosas, buen precio y calidad ¿Vale? La parte de arriba, pues pues corre con una camiseta. Siempre una camiseta de algodón que sea ajustada para que te puedas mover bien, para que no te entorpezca, que sea transpirable, el material transpirable, ¿vale? Y vas a encontrar también eh, ropa de esta transpirable que es para correr, ¿vale? Es imprescindible llevar un cinturón para el móvil. De estos, vamos, cinturón deportivo que hay ahora, que a la hora lo hemos encontrar hasta 6 euros o 8 euros, dependiendo de la calidad y la marca del producto. ¿Por qué? Porque llevar el móvil en la mano es un poco incómodo para ir a correr, ¿vale? Y además se te puede caer y si te ha un pastón, pues mírate, ya ya vamos a vámonos. Entonces, luego, eh, auriculares. Yo tengo mis auriculares gordos, de estos que de los años 70, de la, de la época disco, que a mí me encantan. Es un vintage que, bueno, os los voy a enseñar un día. Es producto vintage total, pero yo los adoro. Son rositas. Amores es como yo, señora Curly Mange <risa> y, bueno, y nada, voy a correr Por cierto, yo no tengo cinturón para ir a correr Pero en mi pantalón tengo, como una, tengo un bolsillo detrás Donde yo meto mi móvil y puedo ir a correr, ¿vale? ¿Qué más? Calcetines, calcetines que no te ajusten mucho al pie, ¿vale? Que la elástica de la goma no corte la sangre Porque eso no es bueno, ¿vale? Unos calcetines que te vayan bien, cómodos que, cuida, que sean elásticos, pero que te ajusten normal, bien, que no suaves, ¿vale? Suaves. Eh, hacer posible puede ser de esos de medio pie, ¿vale? Porque es muchísimo mejor, el pie está más libre y no te vas a sentir incómoda, ¿ok? ¿Qué más? No sé, vamos a decir más. La ropa interior. Esto es súper importante, señoras. Es para, o sea, es para todo muy importante, pero para las señoras es imprescindible. Hay que una ropa interior. Que ajuste súper bien, ¿vale? La zona del pecho. Es, la zona del pecho tiene que ir bien ajustada y apretada al cuerpo. ¿Por qué? Porque la piel de aquí la tenemos súper delicada, nosotras las mujeres, ¿vale? Y cuando más mayor te haces, más delicada es porque ya sabes que la gravedad no perdona. Entonces la piel se va, va cediendo, ¿vale? Cuando eres jovencita, tu, tu, tus pechos están turgentes y la piel está más dura. Pero incluso sin haber tenido hijos, por, por lo que es, por, la, por la, el efecto de la gravedad, la carne del, de los, del pecho de esta zona se va ablandando, se, va, se va, tir, va tirando hacia abajo, ¿vale? Entonces hay que, para mantenerla, yo os diré algunas propias que yo hago, <risa> para mantener eh, los pechos en su sitio, que no te llegan al ombligo. <risa> vale, vamos a ver. Pues esto es importante. Un poco va bien, ¿vale? Pero hay que ponerse eso. Un, eh, un equipamiento, un sujetador especial deportivo que también lo vas a encontrar en el sitio mencionado, no voy a repetir dos veces, eh, que no me pagáis, <risa> en el sitio mencionado, ¿ok? Vale, para que esté ajustado. Importante, te tiene que ajustar bien el pecho y mantenerte en el sitio, pero no es necesario que te, que te oprima, no te puedo oprimir, ¿de acuerdo? Entonces, hay un bebé en la tienda, un segundo, ahora vuelvo.